V Congreso Nacional de Educación, Posibilidad de Alteridad con Ciencia Pedagógica. Participarán destacados especialistas para reflexionar sobre la medicalización y la patologización de las infancias y adolescencias. 15 y 16 de septiembre, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.